Hola a todos, eh, mi nombre es Domingo Peña, eh, si recordáis hace unos días vimos el proceso de compra, eh, perdón, de stock y aprovisionamiento y ahora vamos a ver el módulo de proceso de compras. Bien, las, las funciones de la, de, del departamento de compras dentro de una compañía son bastante evidentes, quizá eh, la principal es, lógicamente, de un punto de vista transaccional es que nos tenemos que asegurar que todos los departamentos de la compañía, todas las plantas de la compañía, tengan eh, los materiales eh, y los servicios que son necesarios para realizar su función. Eh, pero también es, una, es un departamento que influye notablemente en la, en la cuenta de resultados de la compañía y es que, eh, al final, el coste de las compras es un, es un factor fundamental del precio que ponemos a los productos y, y además, eh, podemos estar eh, gestionando los costes de la compañía no solo a base de precio, sino a base de sistemas de compra que aseguren que, por ejemplo, tenemos eh, menos pedidos de emergencia o que los departamentos eh, puedan, eh, puedan comprar aquello a lo que están autorizados y no otras cosas, etcétera, etcétera. Es decir, eh, digamos que, que hay una gran... Uh, una gran influencia en la cuenta de explotación pero no solamente en la cuenta de resultados sino también en la reducción del capital circulante y es que el departamento de compras suele ser uh, el que eh, trabaja con los diferentes proveedores para que los plazos de pago sean eh, mayores, por lo tanto eh, podemos reducir el circulante de esta forma. Mm. Aparte de, las, de sus funciones transaccionales y de que evidentemente podemos estar influyendo en los ratios de gestión críticos de la compañía, eh, hay otras funciones muy importantes. Eh, quizá la principal es cómo eh, seleccionar, incorporar a la compañía y trabajar con proveedores eh, que aporten valor a la compañía. Eh, quizá es una de las funciones eh, más importantes y también estandarizar no solamente los productos que compramos sino también los procesos eh, de compra. Por último, la función de compras también tiene una algo mucho que decir en lo que es la calidad de los suministros. Eh, bueno, pues Por ejemplo, impacta en cuáles deben ser los plazos de entrega o cuáles son las características concretas de los productos o servicios que compramos. Es decir, el, el, el área de influencia es potencialmente eh, muy alta. Eh, en, en la siguiente slide podéis ver eh, una visión complementaria a lo que es el valor que para las compañías significa el crecimiento en ventas, que es, es evidente, evidentemente es, es, es quizá lo más importante para una compañía, pero también hay que ver cómo se relaciona con ello la gestión de compras. Fijémonos que cada vez más. Eh, las compañías tienden a subcontratar una mayor parte de su actividad con lo cual la gestión de compras como porcentaje de, de, de los costes de la compañía cada vez es mayor el porcentaje de compras sobre las ventas eh, suele aumentar eh, dependiendo por supuesto de las compañías pero la tendencia es aumentar también ocurre que los mercados son cada vez más maduros y, y la, a, la oportunidad de Adquirir nuevos clientes es cada vez o cuesta cada vez más. Es decir, los, eh, los, márgenes, eh, los márgenes sobre ventas se reducen. Y os he preparado un pequeño análisis que compara eh, para un mismo beneficio cuánto tenemos que crecer en ventas y cuánto tenemos que reducir en, en, en coste de compras. Si pensamos, por ejemplo, en una compañía que tiene un margen bruto del 50% para mejorar su valor o su beneficio en un euro, tiene que vender dos euros. Sin embargo, para mejorar su beneficio en un euro, eh, solo tiene que reducir su valor de compras en un euro. Por lo tanto, hay un multiplicador de, de dos. Eh, es decir, eh, tenemos que vender el doble de lo que tenemos que ahorrar para eh, conseguir el mismo retorno o el mismo beneficio. Eh, podéis ver en esta misma tabla que, según el margen bruto se va reduciendo, el multiplicador es mayor. Es decir, eh, según la competitividad del mercado o el mercado es más maduro, el margen bruto se va haciendo cada vez menor y el esfuerzo en ventas que tenemos que hacer para conseguir el mismo resultado que con un esfuerzo en compras o con una reducción de compras, ese esfuerzo en ventas cada vez es mayor. Eh, por ejemplo, tenemos el, el caso de una compañía que trabaja con un 40% de margen eh, bruto y para conseguir un euro de beneficio tenemos que eh, vender 2,5. Es decir, en este caso el multiplicador es 2,5. Esto nos da una bueno, pues nos da una, una, sensación de que, eh, primero, cada vez el enfoque en compras es cada vez más estratégico. Eh, segundo... Cuanto mayor es la madurez del mercado y menor es el margen bruto de las operaciones, más importancia tiene eh, atender eh, el coste de compras. Y, tercero, que cuanto eh, mayor es el eh, porcentaje de subcontratación, eh, mayor es, el, por tanto, el coste de compras y, evidentemente, el enfoque estratégico de la gestión de compras es, es mayor. En este entorno tenemos diferentes modelos eh, de la organización de compras dentro de las compañías. Eh, bueno, pues Hay modelos típicos en el cual hay un eh, departamento centralizado de compras que hace las compras de toda la compañía. Esto tiene sus ventajas eh, en, en términos de poder negociador, eh, en términos de estandarización, de especialización de los departamentos. Eh, es evidente que eh, la centralización de las compras en un solo departamento tiene eh, ciertas ventajas, pero quizá eh, no tienen conocimiento tan detallado de para qué estamos comprando, cuáles son las necesidades concretas de los diferentes departamentos que necesitan o áreas que necesitan esos productos y servicios. El otro modelo es la descentralización de, los, de las compras y es que cada departamento, cada área, cada planta hace sus compras y tiene sus profesionales de compras. Evidentemente esto tiene las ventajas de que conocemos eh, de primera mano para qué compramos cuáles deben ser uh, las características los plazos etcétera etcétera pero por otro lado perdemos uh, bueno pues evidentemente poder negociador y estandarización del proceso eh, últimamente uh, lo que digamos eh, más estamos tendiendo a hacer es la existencia de consultores internos especializados en compras es decir eh, son profesionales que lo que hacen es establecer las políticas y los procedimientos y también dar soporte concreto en las actividades de compras que hace cada área de la compañía. De esta forma podemos tener, por un lado, eh, una cierta descentralización para que cada Uh, departamento de la compañía esté comprando lo que realmente necesita en el momento que lo necesita y al precio que necesita y por otro lado podemos asegurarnos a través de esa figura transversal entre los diferentes departamentos que se hace según pues ciertas normas pues no solamente procesos de compra asegurando la transparencia, asegurando la integridad, asegurando la conexión con la estrategia de la compañía, etcétera, etcétera. Este eh, profesional que actúa como consultor interno eh, aporta la estandarización eh, y la conexión con la estrategia que necesitamos y realmente da soporte da soporte técnico a los diferentes departamentos que a lo mejor no tienen tanto personal especializado en, en comprar. Eh, mi experiencia también es que eh, un, digamos, un consultor interno o un gestor transversal a todos los departamentos aporta un gran valor porque en el momento de la negociación de precios y la firma de los contratos de la negociación de las condiciones aporta mucho que una persona ajena al departamento que gestiona al proveedor pueda digamos establecer ciertas garantías o ciertos objetivos de precio o de servicio por lo tanto este nuevo enfoque que ni es centralizado ni es descentralizado sino que trata de eh, tener las ventajas de ambos sistemas exige un nuevo eh, perfil de, de profesional de compras. Eh, bueno, pues eh, tradicionalmente el, el, el profesional de compras tiene un trabajo más bien transaccional, pues de hacer pedidos. Eh, se enfoca en el corto plazo, pues teniendo siempre su pequeño descuento cada año. Eh, bueno, pues con un alcance más bien parcial, eh, refiriéndose a, bueno, pues a las negociaciones, a las transacciones que tiene que hacer cada mes o cada eh, trimestre o cada año. Eh, y es un perfil de, Es un perfil profesional más ligado a la a la administración del proceso. El nuevo perfil es alguien que tiene que asegurar la crossfuncionalidad, alguien tiene que asegurar el, el proceso de compras, la integridad del proceso la transparencia que conecte con los objetivos de la, de la estrategia es otro perfil, por supuesto, con una visión mucho más, eh, mucho más global por supuesto, más conectado con la estrategia y tiene que ser un perfil no tanto de establecer o de dirigir eh, a otros departamentos en su gestión, sino más bien de dar apoyo eh, a otros departamentos y se da apoyo típicamente con el conocimiento de lo que significa la negociación, los contratos, etcétera, etcétera. Es decir, es un profesional eh, mucho más eh, completo y mucho más conectado con la alta dirección de la compañía. Como os decía antes, una de las eh, eh, decisiones fundamentales de un departamento de compras es seleccionar proveedores, y aquí tenéis un ejemplo de que no siempre es fácil seleccionar proveedores. Podéis ver la cantidad de departamentos y profesionales que pueden tener. Eh, pequeños intereses en seleccionar un tipo de proveedor u otro en función de diferentes eh, aspectos. Por lo tanto, el, el profesional de compras eh, debe ser alguien capaz de aunar todos los diferentes eh, eh, intereses o todos los diferentes microobjetivos que cada departamento tiene a la hora de seleccionar determinados proveedores. Eh, también eh, podemos hablar de tendencias en cuanto a la disponibilidad de proveedores eh, y es que típicamente eh, en, en los antiguos procesos de compras, o los procesos de compras eh, tradicionales, que todavía existen y tienen, por supuesto, eh, su importancia, eh, hay más bien una fuente múltiple de proveedores. Es decir, para cada eh, servicio, para cada suministro, hay diferentes proveedores a los que de vez en cuando... Eh, eh, ajustamos un poquito el precio o un poquito las condiciones de servicio o las garantías, etcétera, etcétera. Y lo que eh, nos aseguramos es, con esto es que en cada momento tenemos tres, cuatro proveedores, un número limitado de proveedores del mismo servicio o producto compitiendo entre sí para darnos la, el valor, ya sea de servicio o de, o de coste, que nosotros queremos. Eh, otra forma de afrontar... Eh, pues los, los objetivos, tanto en coste como, como servicio, es, es digamos eh, unirse a un proveedor, a un único proveedor con el cual tenemos una estrategia de colaboración y sobre la base de unos objetivos y una alianza previamente establecida podemos hablar de otro tipo de situaciones, que es inversiones a largo plazo, cómo puedo ayudar a mi, a mi a proveedor a que haga las inversiones, a que tenga el diseño que necesito eh, y esto favorece y estimula el hecho de que el proveedor eh, vaya mejorando vaya llevando un proceso de mejora continua tanto en diseño como en calidad como en productividad. Eh, insisto, son dos, uh, dos escenarios diferentes, los dos son eh, perfectamente viables, quizá el de fuente múltiple se asocia últimamente mucho más a los productos digamos más de eh, consumo, eh, en el cual eh, tenemos varios eh, proveedores indiferenciados, que cada uno de ellos puede ser el que nos dé ese producto o servicio, y el de fuente única está más ligado, es más estratégico, más de largo plazo y está ligado quizá más a los eh, suministros críticos para la compañía. Vamos a analizar varios procesos particulares de compra que por su importancia es conveniente conocer. El primero es el RFQ, que eh, son las siglas de Request for Quotation, que es, una, es, el típico, uh, es el típico proceso que se utiliza en las, en las grandes corporaciones porque es un proceso uh, estructurado que, que asegura uh, la transparencia digamos, de los procesos de compra. Está basado en que eh, si una compañía necesita comprar un producto uh, o un servicio concreto eh, lo que hace es establecer eh, digamos o describir lo más detalladamente posible cuáles son esos eh, productos y servicios y además eh, lo que hace es eh, una vez que lo, que lo describe pone ese documento en el mercado de los proveedores para que los proveedores ofertan oferten diferentes, aspectos de ese contrato de ese producto de ese servicio. Eh, por ejemplo, pueden, por supuesto, eh, ofertar niveles de servicio, eh, precios concretos, plazos de pago, garantías, etcétera, etcétera. Eh, el producto final eh, suele ser eh, un proveedor o dos proveedores que eh, eh, se utilizarán para según la compañía vaya consumiendo esos productos o servicios, se utilizarán para que nos provean de esos productos digamos en los en los eh, costes, plazos y garantías acordadas. Eh, ¿Cuándo solemos hacer RFQs? Eh, bueno, pues cuando, eh, generalmente las oportunidades que se plantean son de dos tipos. Cuando queremos eh, cambiar la organización de compras, eh, centralizarla un poquito más o racionalizarla un poco más y se ven los principales... Eh, las principales líneas de coste y cómo uh, nos, con una RFQ nos aseguramos de que hay un proceso transparente, eh, estructurado, para que eh, tengamos el mejor proveedor posible en cada uno de esos productos o servicios. También otra oportunidad se suele dar cuando tenemos eh, situaciones muy estables durante varios años, eh, Bueno, pues típica situación en la cual un proveedor lleva 15-20 años dándonos servicios y eso no siempre es así, pero puede ocurrir que eh, eso no incentiva a ah, la mejora continua en cuanto a calidad y costes y puede ser eh, eh, necesario cada cierto tiempo hacer un RFQ para que los proveedores estén eh, continuamente en una situación competitiva Un RFQ es un puede llegar a ser una, un mecanismo realmente eh, complejo, aquí os he preparado un análisis de lo que puede ser un RFQ en, en el máximo de sus, de sus eh, fases. Eh, al principio, evidentemente, hay que tener una reunión inicial, interna, dentro de la compañía que pretende hacer un proceso de compra, liderada por el profesional eh, de compras eh, que lleva la responsabilidad de este proceso, pero que a lo mejor tiene que poner de acuerdo sobre los objetivos a diferentes departamentos, ventas, finanzas, dirección general, operaciones, etcétera, etcétera. Una vez que eso se logra y que estamos de acuerdo sobre los objetivos del, del RFQ, hay que preparar el documento. Esta es una, eh, esto es fundamental porque eh, ese documento suele ser luego, además, no solamente es aquello que damos al mercado para que los proveedores oferten, sino que es la base del contrato posterior una vez que eh, termina el proceso. Generalmente, antes de un RFQ suele haber lo que llamamos un RFI, que es un uh, Request for Information, en el cual eh, Pedimos información sobre sus productos y servicios a diferentes compañías que podrían ser eh, proveedores. Y para esto puede haber dos rondas: eh, una primera más amplia y otra segunda más selectiva, en la cual la compañía o queremos saber algo más sobre ese proveedor y probablemente incluso puede haber reuniones para conocer a, digamos, a los directivos o a las personas que gestionan eh, a, a lo, eh, a, a la otra compañía. Eh, este proceso es más bien abierto y puede ocurrir en algún caso eh, que nosotros hemos preparado el RFQ y en, el, y en la primera o segunda ronda del RFI nos encontramos con soluciones en las que no habíamos pensado y que un proveedor o varios proveedores vemos que nos pueden, nos pueden aportar por lo tanto es una fase más bien abierta y que eh, puede, uh, puede hacer eh, digamos que el, el RFQ sea eh, mucho más claro Posteriormente, eh, pasamos a la, a la primera ronda del RFQ, en la cual, ya más, mucho más definido el proceso de compra, se lanza al, al mercado, a los diferentes proveedores, y esto suele acabar en una segunda ronda del RFQ, lo que llamamos el short list, la, la lista corta o la lista reducida de posibles proveedores que lo que hacen es ofertar definitivamente sus condiciones de precio, garantías, etcétera. etcétera. Eh, Posteriormente se hace un análisis de todas las ofertas, se selecciona el proveedor y se eh, inician las fases de eh, contratos, negociaciones e implementación. Eh, como os decía, el, la, la, la complejidad es potencialmente muy alta y digamos, es muy normal que este tipo de procesos duren un año, eh, es bastante habitual. Otro proceso particular de compra, sin querer extenderme mucho, es el just-in-time. Es el just-in-time just es, es es, está ligado digamos, a una, a una tipología de gestión de la cadena de suministro en la cual lo que se pretende es eliminar eh, todo stock, todo inventario que no aporta nada al proceso, eliminar toda tarea que no aporta nada al proceso, que no aporta valor para el cliente. Eh, la, la, eh, su suele ocurrir que eh, hay reducciones muy importantes de, de stock y suele ocurrir también que para ello es necesario hacer muchas eh, entregas con mucha frecuencia de cada vez eh, menos cantidad. Suele estar ligado este proceso a lo que os decía anteriormente de tener una fuente única, es decir, el just-in-time suele estar ligado a un solo proveedor para un cierto producto en el cual eh, hay un, digamos una, eh, unos objetivos compartidos, previamente establecidos, en el cual se, se, se acuerda desde, desde el diseño hasta um, las calidades que tienen que dar, eh, por supuesto los eh, costes, los plazos de entrega, etcétera, etcétera. Pero, Ligado a lo que os decía anteriormente de fuente única, el Just-in-Time lo que pretende es eh, eh, establecer eh, alianzas y relaciones estratégicas con unos pocos proveedores para cada o con un solo proveedor para cada suministro básico para ser capaces de, ser, eh, eh, de, de montar cadenas de suministro que aporten mucho servicio y unos costes muy reducidos a través de las reducciones de inventario. ¿Qué suele ocurrir cuando ponemos en marcha el Just-in-Time? Pues, por supuesto, que hay menos proveedores, que la escala o el tamaño de cada proveedor es mayor, suele haber mejoras de calidad, o por lo menos suele haber calidades acordadas, se suelen reducir los controles de calidad, esto ah, conlleva, desde luego, aumentos de productividad, simplificación de la, de la gestión, eh, y es un proceso en el cual mejoramos continuamente sobre la, sobre la base de una relación a, a largo plazo eh, Lógicamente eh, tiene unas consideraciones eh, muy importantes que hacer y es que el proveedor tiene que estar eh, preparado para frecuentes auditorías eh, para poner encima de la mesa eh, eh, bueno, pues cuál, es su, cuál es su tecnología, cuál es eh, su fuerza laboral cuál es su estrategia, etcétera, etcétera, porque está muy conectado con, eh, con la compañía cliente eh, y cuando pueda haber productos de alta tecnología o cualquier otro producto en el que, sin, en el que haya compras internacionales, pues por ejemplo en el sector de, de, del juguete, pues es muy habitual que las compañías compren en China también sobre procesos eh, just-in-time, entonces lógicamente pues todo tipo de, de barreras que hay que conocer y hay que ir salvando. Quiero hacer también una breve mención de lo que es el e-procurement, que no es más que la compra por Internet y las herramientas que existen. Eh, ¿cuál, es el valor, ¿Cuál es el valor del e-procurement? Pues evidentemente el valor es la, la accesibilidad. Eh, eh, con un eh, ordenador y un servidor cualquier proveedor puede eh, digamos, darnos precio eh, eh, vendernos su producto y nosotros podemos establecer eh, conexión con multitud de posibles eh, proveedores. Además de la accesibilidad, también hay una mayor estandarización de las comunicaciones, eh, por lo tanto, eh, digamos que pasamos, salvamos la barrera típica y tradicional del teléfono, el fax, el, el email, para ir a procesos eh, mucho más estandarizados y mucho más eh, automatizados. Todo esto eh, ¿Qué aporta? Pues en primer lugar eh, aporta que aumenta la participación, el número de potenciales proveedores que hay en un proceso aumenta. Y la ah, por lo tanto la competitividad del proceso suele ser eh, mayor. También aporta transparencia, es decir, todas las operaciones eh, están grabadas. Eh, todo lo que un proveedor oferta o no eh, está actualizado en un sistema, por lo tanto, elimina eh, la opacidad que pueda haber en, pues, en el proceso de compras a través de, de teléfono, por ejemplo. Eh, para un proveedor es relativamente sencillo conectarse, eh, por lo tanto, el coste es muy bajo. El, lógicamente, eh, lo que ocurre es que el coste del proceso de compras se reduce eh, abismalmente, pero es que también se reduce el, el plazo en el cual se hacen las compras, con lo cual, si tenemos un ahorro de, de coste por el proceso de compras, también adelantamos el retorno de ese ahorro, puesto que el proceso de compras es mucho más, es mucho más corto. En, en definitiva, tenemos, eh, tenemos un tipo con el e-procurement tenemos un tipo de, um, de gestión de compras más transparente, que es muy importante en esta actividad, y mucho más eh, y que da entrada a un mayor número de proveedores por lo tanto el, el resultado de este proceso suele ser de costes más bajos Hay diversas herramientas de e-procurement, las tenéis ah, mm, descritas eh, en, en, dentro de la documentación que os he facilitado eh, Me centraría en las herramientas de Advanced Sourcing que es sencillamente son, son eh, motores de cálculo y de análisis eh, muy potentes que lo que hacen es dar soporte sobre todo a los procesos de RFQ. Eh, si os dais cuenta en, el, en la anterior descripción que he hecho sobre el proceso del RFQ eh, podéis ver que herramientas muy eh, avanzadas nos pueden dar la capacidad de que hay un proveedor, por ejemplo, que no es capaz de darnos todo el producto o todo el servicio pero sí una parte de ese producto o hay proveedores que son capaces de no darnos los productos o servicios que hemos descritos, pero sí otros similares, que además encajan mejor con otros módulos que nos pueden dar otros proveedores. Entonces, lo que hacen estos sistemas, eh, estos motores de análisis, lo que hacen es, tienen una gran capacidad para, para combinar todas las múltiples opciones y darnos el mejor resultado, favorece, por lo tanto mucho eh, eh, el resultado final del proceso de RFQ eh, y también el coste de ese, de ese proceso y lo hace quizá hace que ese proceso sea mucho más rápido por último también las, estas herramientas tienen la capacidad para um, replicar diferentes situaciones de, de negocio eh, hemos descrito antes que un proveedor influye o, o tiene impacto en muchas áreas diferentes de, de la empresa por lo tanto en la medida en que esas diferentes condiciones de negocio somos capaces de meterlas dentro de los motores de, de cálculo o de análisis, lo que hacemos es que somos capaces de, de, de replicar la complejidad del negocio y llegar a la mejor decisión de compra posible. También me voy a referir a, a las subastas, eh, que es un modo también que est estamos eh, tratando de implementar mucho en las compañías. Esto tiene una gran ventaja para, para servicios, eh, digamos que no que no son eh, eh, habituales eh, bueno, pues para todo tipo de productos o servicios que necesitamos comprar ad hoc para, un determinado, para una determinada eh, situación. Eso tiene la, la ventaja de que en una sola plataforma pones a varios proveedores a competir sobre ese producto o servicio concreto que necesitamos en ese momento. Por lo tanto, no necesitamos demasiado tiempo para un proceso de compra que tiene un impacto bajo en nuestro negocio, le dedicamos poco tiempo y además ponemos a muchos proveedores a competir eh, sobre ese mismo producto. Tiene además otras ventajas y es que, por ejemplo, eh, esos proveedores que están participando en esa subasta los puedes preclasificar o, o, lo, o los puedes eh, preautorizar para que estén en esa subasta. De esta forma hay cierta hay un cierto filtro de proveedores que pueden acceder a tu sistema, pues, por, por condiciones de todo tipo, eh, medioambientales, de calidad, etcétera, etcétera. Y eso homologa mucho más el, eh, eh, a los diferentes proveedores que tenemos en la, en la compañía. Muy bien, pues esto ha sido un, un breve análisis del, del proceso de, de compra y espero que os haya ayudado, ayudado a entender mejor esta función de la empresa.